Yo no me opongo a una investigación, porque sé que fraude no hubo. Yo no estuve metido, pero fraude no hubo. Eh, perdón, eh, eh, golpe no hubo, fraude hubo. Porque el que habla mucho, y en el caso de Luis Fernando Camacho es Boconcito, que mi padre, mi padre este, arregló con los militares, eso es lo que los tiene a toditos jodidos. El mi padre arregló con los militares. Papi Camacho sale a decir, Papi Camacho es el padre de Luis Fernando Camacho, sale a decir, ministro, yo no me he reunido con ningún militar, y Luis Fernando Camacho sigue repitiendo lo mismo. Entonces, ahí hay una contradicción que tendrá que arreglarse en la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo es bocón? lamentablemente, lamentablemente para su padre lo embarró al padre, lo metió al padre sin motivo ¿se reunió? probablemente sí probablemente sí eso a mí no me queda, no me queda claro eh, para qué se reunió él dice que fue para que cuando le dijeron que iban a ir a Potosí no sé cuánto pero también me queda, me queda la duda y, y fui crítico en esos momentos cuando él hablaba de la de la creación de un gobierno de notables y que quería que renuncien todos y dijo esperemos dos días más, esperemos dos días más y quería que entre un, un grupo de notables. ¿Lo había conversado con alguien? ¿No lo había conversado? En todo caso, mira vos, en todo caso, esa estupidez de él. En democracia de un gobierno de notable y está en los medios de comunicación. Dale, dale. Camacho pide renuncia de Evo, parlamentarios y magistrados para dar paso a Junta de Gobierno. Herbol. ¿Está claro? Gracias, Walter. ¿Está claro?